Bueno, soy Marcelo, en estos días voy a estar haciendo un tutorial conectando el, el audio Music Creation Suite de Presonus y los Presonus Eris E4.5, que son unos monitores de audio para mezclar y masterizar. Tenemos el, el kit del de, Creation Suite, trae micrófono, auriculares, interfase, controlador, cables para conectar el micrófono y el estudio One como software y otras cositas que ya lo vamos a estar viendo en estos días voy a, voy a estar haciendo un tutorial conectando todo este equipamiento y viendo cómo tener este, mostrando sería la opción cómo sería un, un pequeño home studio conectando todo a una PC por medio del USB, porque la interfase que trae el controlador son USB. Y vamos a estar configurándola en Studio One, que es el software que trae el kit. Y todo lo vamos a estar escuchando por los monitores Eris E4.5. Bueno, los espero. Esta es un, una pequeña introducción de lo que vamos a hacer más adelante. Goodbye, Marcelo.